Vamos a cerrar un poquito los ojos y vamos a empezar a conectar con la respiración. Tómense ese tiempito donde se van a encontrar con ustedes. Comiencen a respirar por la nariz. Tómense un par de exhalaciones profundas. Siempre la exhalación es donde más nos interesa estar porque al exhalar uno va soltando. Y lo que necesitamos es vaciarnos para poder dejar que llegue lo nuevo. comencé ese momentito para exhalar profundamente por nariz, para inhalar profundamente por nariz. Y la respiración es el puente que va a unir al cuerpo y a la mente. Siempre, siempre que sientan ese estado que se van de ustedes tómense un par de respiraciones y rápidamente van a volver vamos a dejar caer el mentón hacia el pecho pero vamos a seguir manteniendo la columna bien estirada y vamos a comenzar a dibujar círculos con el mentón suavemente inhalando cuando el mentón sube y exhalando cuando el mentón baja traten de que el movimiento sea suave, sea lento y empiecen a sentir cómo está esta zona del cuerpo las tensiones los dolores las molestias esta zona del cuerpo se tensiona con mucha facilidad entonces es importante que observemos cómo estamos detengan el movimiento en el centro y cambien el sentido de los círculos en la práctica del yoga siempre se invita a que cerremos los ojos cada vez que no sea posible ¿por qué ...que es la ventana, la que nos llena de estímulos... ...entonces inténtenlo, fíjense que al cerrar los ojos... ...verdaderamente podemos habitarnos... ...y empezar realmente a conectar con nosotros mismos... ...con nosotras mismas... ...detenemos el movimiento cuando el mentón llega al pecho... ...va a volver el mentón paralelo al suelo... ...y van a dejar las manos sobre las rodillas... ...van a buscar inhalar llevando el pecho bien adelante... ...y el mentón hacia arriba... Y al exhalar van a redondear la columna llevando el mentón bien pegadito al pecho. Lo vamos a repetir un par de veces inhalando y buscando la apertura del pecho. Exhalando y buscando realmente redondear esa columna. Fíjense que el movimiento comienza desde la base de la columna y termina en el tope de la cabeza. Realmente tomamos esa columna como si fuera un segmento. Entonces queremos moverla de punta a punta hacemos por última vez exhalando y redondeando la columna va a volver la columna bien perpendicular al suelo y van a soltar los brazos al costado del cuerpo inhalando los vamos a elevar por el costado van a enlazar los dedos girando las palmas hacia arriba y van a buscar desperezarse profundamente tomen una inhalación profunda y al exhalar dejen que los brazos desciendan lejos por el costado Vamos a subir únicamente el brazo derecho, inhalando. Fíjense de crecer hacia arriba para que la columna se estire un poquito más y vamos a inclinar, sintiendo realmente todo ese lateral derecho bien estirado. Acá no importa cuánto bajen, lo importante es que ustedes conecten con ese lateral y sentir realmente el brazo estirado. Volvemos suavemente, inhalamos y al exhalar volvemos a elevar ahora el brazo izquierdo. Es importante que se alarguen para luego dejar la inclinación fíjense que el codo esté bien estirado fíjense de estirar los dedos de las manos traten de estar conscientes de la totalidad del cuerpo volvemos despacito tomamos una inhalación profunda una exhalación profunda y vamos a cambiar la postura vamos a retirar el almohadón si es que lo tienen y vamos a tomar la postura de cuatro apoyos ...donde vamos a permitir que las muñecas y los hombros estén en una línea... ...y las rodillas y las caderas también en una línea... ...vamos a llevar la pierna derecha hacia arriba y hacia atrás... ...buscando estirar realmente esa pierna... ...y la vamos a llevar hacia el costado... ...puede costar un montón sostener la pierna... ...vamos a apoyar el pie buscando más o menos la línea de las manos... ...y van a llevar la mirada a la mano derecha... ...y con una inhalación van a subir ese brazo derecho bien arriba... Permitiendo entrar en una torsión Cuando la columna está paralela al suelo Nos da más posibilidad de entrar en la torsión Suavemente vamos a bajar Lento el movimiento En cuanto la mano apoya en el suelo Van a hundir el ombligo, van a hundir el pecho Y van a llevar la mirada hacia el ombligo Bien redondita esa columna Y de atrás hacia adelante vuelve la columna paralela al suelo Llevamos la mirada a la mano izquierda. Esta torsión va a costar un poquito más, entonces requiere de un esfuerzo del abdomen para poder entrar en la torsión. Empujar los hombros hacia atrás y respirar. La clave está siempre en respirar. Lento el descenso. Nuevamente, en cuanto la mano apoye, hundan el ombligo, hundan el pecho y metan la cabeza entre los hombros. Suavemente volvemos a la alineación y vamos a buscar que ese pie derecho se meta entre las manos. Tómense su tiempo hasta que la rodilla y el talón hayan quedado en línea. Vamos a despegar rodilla izquierda y vamos a buscar la apertura del pecho. Inhalamos y al exhalar el pie derecho se va a ir hacia atrás a la postura de Adomuca. Buscamos empujar el suelo con las manos. Si alguien siente que la espalda no se está estirando, puedo flexionar rodillas y de esa manera voy a darle más posibilidad a mi espalda para que realmente se estire. Tomamos una respiración profunda siempre por nariz y volvemos a apoyar las rodillas en el suelo. Nos tomamos el tiempo de la alineación. Nuevamente las muñecas y los hombros en línea. Esta vez sube la pierna izquierda, bien estirada la punta del pie, afirma en el abdomen y llevamos la pierna izquierda hacia el costado. Sé que puede costar sostener, de ahí van a bajar y van a llevar el pie a la línea de las manos. Llevamos la mirada hacia las manos, inhalando sube el brazo izquierdo y busco alejar los hombros de las orejas. Trato de pasarme inclusive un poquito hacia atrás. Respira. Ahí está la clave. Exhalando suavemente, bajamos. Hundimos el ombligo, hundimos el pecho y buscamos ese trabajo en la columna vertebral. De atrás hacia adelante, nuevamente alineamos columna. La mirada a la mano derecha y sé que va a costar esta torsión, entonces quizás llegan ahí chiquitito. Tengo que hacer un esfuerzo para realmente buscar la apertura del pecho. Tomen largas exhalaciones para ayudar a los músculos que oxigenen. Bajamos y una vez más hundimos el ombligo, hundimos el pecho. Redondita la columna. Vuelve la columna paralela al suelo y nos vamos a ayudar para traer el pie izquierdo entre manos. Me puedo agarrar la pierna y traerla despacito. Despegamos la rodilla derecha. Buscamos la apertura del pecho, inhalamos. Al exhalar, adomuca pierna izquierda atrás. Nuevamente buscamos el trabajo y el empuje de las manos en el suelo. Realmente busquen separar los dedos de las manos y afirmar ese empuje. Apoyamos rodillas, estiramos empeines y nos vamos con los glúteos hacia los talones. Permitiendo que la cabeza apoye en el suelo. Avanzamos con la yema de los dedos bien hacia el frente. Y nos tomamos un par de exhalaciones profundas. Traten de estar ahí. Sintiendo como en cada exhalación voy liberando un poquito más acerquen sus manos hacia las rodillas, lleven el mentón pegadito al pecho y vértebra, a vértebra, regresen. Vamos a hacer el último movimiento, enlazando los dedos de las manos por detrás de la espalda, busquen rotar el pecho, lleven la mirada hacia arriba, inhalen. Y al exhalar, relajen suavemente vamos a volver a sentarnos para registrar es muy importante hacer este registro a ver qué pasó después de algunos movimientos fíjense que fueron pocos movimientos pero que realmente pueden haber modificado van a cerrar los ojos por última vez van a dejar sus manos sobre las rodillas van a percibir la columna vertebral bien estirada y vuelvan a recuperar esa exhalación profunda esa inhalación profunda cierren los ojos y registren un poquito nada más por dónde está la mente lograron establecerse en el momento presente o acaso ¿Qué estoy pensando? Vamos a juntar las palmas de las manos y llevar los pulgares al centro del pecho. Como siempre vamos a cerrar agradeciendo. Aprovechamos para hacernos el hábito, ojalá, de agradecer cada día. Agradezcan por lo que quieran, por lo que sientan. Y recuerden a la respiración como la gran aliada. ¿Namaste?